Bueno, hoy voy a comprar mi pan tostado, que está en oferta, Qué chido, ¿no? Y aparte, estoy en la fila rápida. Pues, creo que es la más lenta. Mejor me voy a salir. Disculpe, señor, ¿me deja pasar? Señor. ¡Señor! Una hora después. Ya, señora, por favor, ya me quiero dejar. Ay, bueno, ya no me apresure, lo que tarde. <coughs>